¡Buenos días chicos! Bienvenidos a un, nuevo, a un nuevo vlog de una semana conmigo. Mirad, estoy aquí en el escritorio que acabo de terminar de editar un vídeo... Y, pues, es que los lunes siempre los aprovecho para avanzar cosas en el escritorio, por eso no suelo grabar mucho los lunes. Pero mirad, os voy a enseñar, porque el árbol que os enseñé yo el otro día... Mirad, a ver. ¿Os acordáis de este árbol? Bueno, este es el pizla ya. Y mirad lo rojo que se está poniendo ahí por arriba ya. Y ahí mismo del árbol. Y bueno, aquí tenemos... Este que también se está poniendo naranjita Aunque dentro de nada ya no lo vamos a poder ver más Porque pues no vamos a morar dentro de nada Así que pues no lo vamos a ver Pero bueno, en esa casa nueva tendremos supongo, que un árbol como este Porque es muy común aquí en Finlandia Para cenar vamos a tomar unas salchichas con judías verdes y unas patatas Y mirad, me he pelado Bueno, me ha pelado papá y luego.. <ríe> Mirad. Y luego... Yo creo que está súper corto. No, no toque Mira, aquí está, no acabo y he ido a la piscina con el cole. ¿Quieres contar algo? Exacto. Te mm -hmm. hace muy alto, me ha dicho. <ríe> Hola. Y yo luego mañana pues me Oye, voy de no, excursión al da... <ríe> teatro, sí. Mirad, aquí está Luna. Hola. Que yo mañana me voy de excursión al teatro. A una cosa que ya os dije en el otro vlog, que era de, de la valoración del teatro, a ver, que no le damos. Buenos días, estamos a martes y me he venido a dar un paseíto bajo la lluvia, o sea, está lloviendo, pero no está lloviendo mucho, está así como chispeando un poquito. Y mira el Cotoñal, que está todo por aquí, ahora os enseño mejor mirar qué bonito que está todo, me encanta he venido aquí a dar un paseito muy otoñal que me estoy empapando un poco pero bueno son las 7 menos algo y ahora pues cuando llegue a casa me voy a duchar y todo eso porque es que hoy como ha estado lloviendo así hasta el día un poquito gris pues no he hecho mucho o sea he estado en el escritorio haciendo un par de cosillas y ya está, hay que descansar buenos días chicos, estamos a miércoles y me he preparado un desayuno pequeño, un pan con queso. Porque bueno, ahora tengo la clase esta de cocinar, así que seguramente ahí comamos algo. Chicos, hemos venido a dar un pasito al bosque. Ahí está, papá. Y bueno, hoy es un día muy especial. Porque hoy se cumplen dos años que llevamos aquí. O sea, hoy hace dos años que llegamos a Rovaniemi ah, Es que es un día muy especial para nosotros Y además ayer, no sé si os lo conté, pero ayer nació nuestra primita, nueva, Olivia Que ya <risa> llevaba mucho tiempo Una, esperando Un martes 13 Sí, un martes 13 Ahora todos sus cumpleaños van a ser un día 13 Mirad que chulo que está aquí, vamos por el caminito este, de maderita Mirad que bonito, aquí hay un poquito de agua Todo esto es un pantano Así que hay que tener cuidado Y esto ahora repara un poco Y bueno aquí encontramos, que me estoy empapando los pies por cierto Mirad cómo los tengo Hemos llegado a un pantano pero este es enorme, no me voy a meter más porque miren papás. Y mira, al lado de los pantanos se encuentra esta planta. Esta planta que no sé cómo se llama, pero es que huele genial. O sea, no os imagináis lo bien que huele esto. Bueno, estamos en Prisma haciendo la compra semanal. Mira, estamos aquí comprando porque mamá este fin de semana se va a España a conocer a la nueva primita. Así que estamos comprando cosas para llevar también bueno para que se lleve a la familia y vamos que ya hemos hecho la mira. ya casi se ha hecho de noche es que ya poco a poco se está haciendo de noche muy muy temprano son las siete y media y ya está todo así oscurito mira Ya estamos en casa y vamos a cenar como si fuese un revuelto de salchichas y... ¿Qué? Falta las papas. Ah, que todavía no hay más. Eh, judías, como un revuelto de judías y salchichas. Bueno, esto es lo que hice hoy en la clase de cocinar. Y estamos esperando que se, se terminen de hacer las papas. Se ha hecho un neste y un té. patatas fritas, nunca usamos Las hacemos al horno y salen igual de ricas patata y batata Buenos días estamos a jueves y mirar hoy ha sido interesante porque, bueno, hoy en gimnasia eh, teníamos natación entonces fuimos a la ciudad que ya sabéis que nosotros no vivimos en Robaniemi centro, sino que vivimos en un pueblo a 20 kilómetros. Entonces pues cogimos el bus y nos fuimos a la piscina de a la piscina de un gimnasio que hay allí en Robaniemi. Entonces pues he estado bastante bien. Y bueno, pues ahora mismo estoy paseando por aquí. Bueno, mi padre está por ahí. Mirad qué bonito que está todo. Súper, no sé, súper bonito. Súper otoñal, súper. no sé, me encanta. Y bueno, hoy lo que he estado haciendo ha sido, pues, he estado editando un vídeo, un reel, para Instagram, especial para los pues, que ya llevamos dos años viviendo aquí en Finlandia. Así que ese ha sido mi plan de esta tarde. Y bueno, mi padre está ahí, haciéndole fotos al río que me enseña ahora. Y mi madre mañana se va a España, que vas a conocer a la primita nueva y mañana y viene eh, mañana eh, no hay clases por qué porque en Finlandia hay una cosa que se llama tax bark y qué es el tax y pues bueno que los estudiantes tienen que hacer un trabajo eh, ya sea pues ir a un supermercado o lo que sea hacer trabajo en casa o si no han encontrado ningún trabajo pues también pueden ir al colegio a recoger arándanos que bueno, pues el colegio los compra entonces vas recoges arándanos y te pagan 10 euros y bueno, esos 10 euros que cada uno va a que cada alumno va a recoger pues se va a donar a, bueno, en este caso Ucrania, pero en cada año se, se va a, el dinero va a un sitio distinto mirad estos aroles que bonitos Hemos rescatado a una ranita Que había aquí en la carretera Y la iban a atropellar así que la vamos a poner en un, en, un, en un lugar En un lugar seguro Que ahí hay un, como un, un riachuelo Entonces ahí estará segura Oye, ahora hay que tener cuidado de no A ver si va a haber más Estamos comiendo unos noodles con alitas Bueno, a mí no me gustan las alitas de pollo Pero bueno, estamos comiendo Dañado, Eurovisión, sí, y están hablando de Eurovisión. No y bueno, pues esto. Buenos días, estamos a. Uy, que no estamos a sábado todavía, que estamos a viernes. Y mirad, estamos, hemos estado haciendo el trabajo que ya os dije ayer del tax barking. Y ahora pues vamos a comer unas albóndigas con patatas. Y, eh, y alitas. Sí, es que a mí no me gustan las alitas, pero Luna va a comer alitas. Y, y bueno y Sí. Eh, no a lo que va a hacer. Bueno, os digo el plan principal cuál era y al final eh, el que ha sido. Noah se iba a ir a um, trabajar con mi madre, que se ha ido. Eh, Luna iba a ir al colegio a recoger arándanos. Pero ha estado lloviendo, así que no ha ido. Y se ha quedado bueno, recogiendo arándanos. Bueno, papá conmigo. me ha preguntado si... pero no dije que. Vale. Entonces, mmm, Luna no ha ido. O sea, se ha quedado aquí en casa limpiando conmigo Papá eh, se acaba de ir a recoger la noa del trabajo de mi madre Porque ya sabéis que mi madre pues mmm, sale un poquito más tarde Y bueno, pues ya sabéis que mi madre pues hoy se iba a España A conocer a nuestra nueva prima Que nació el martes Así que, pues eso Y ahora estamos aquí, que vamos a comer? Porque tengo mucha hambre Mirad chicos lo rojo que se está poniendo el árbol El otro día os enseñé por ahí arriba Ahora mirar, Está poniendo todo el árbol entero Bueno, ahora nos vamos al sauna Chicos, ahora estamos aquí Bueno, ahí está Luna Ahora claro, vamos a ver aquí una peli De bichos Y ya pues mañana sigo grabando, te ¿vale? Hasta mañana Mirad chicos, el fondo de pantalla que me he puesto aquí En el Google Y eso está como marroncito, pero no se ve bien A ver, mirar, Ese colorcito está Y ahora estoy pues aquí, hoy es sábado y voy a hacer algunas cosillas en el ordenador, he subido el vídeo de hoy Que es el vocabulario de fines de otoño, con ahora claro, estoy subiendo muchísimos vídeos otoñales Y bueno, pues eso, ya veremos qué hacemos hoy Papá se ha ido a una reunión, a una reunión del trabajo Que ahora que empieza la temporada de invierno y todo eso, pues se van a reunir ahí Y mamá está en España, así que pues ese es el plan de hoy no bueno, me he venido a la biblioteca, vamos a devolver el libro Es este, lo vamos a devolver Pues este Listo Un ticket Y listo Y ahora no nos vamos Bueno chicos, y ahora voy a aprovechar y voy a dar un paseito. Aunque está chispeando bastante Es que no ha parado de llover en toda esta semana Entonces pues Es que tampoco he podido salir Tampoco mucho, porque ya os dije que esta semanas Iban a ser un poco moviditas Así que bueno Pues eso Y mirad, este camino me encanta Porque está así como, este es un camino o el camino principal de nuestro pueblo Bueno que esta es una de las calles, o sea, la única calle que hay en nuestro pueblo así, principal entonces aquí paso la carretera y bueno, pues aquí está el bosque al lado o sea, no hay diferencias que no hay diferencia de que esté de si estás pasando en el bosque aquí porque básicamente lo mismo, lo único que aquí pues el suelo es muy cuidado, muy plano, así y se puede ir en bicicleta, en patines y bueno, pues también hay un deporte que es esquí con ruedas, que son una, unos esquís que debajo tienen unas ruedas, entonces puedes esquiar también en verano y aquí se puede hacer y pues este camino creo que es de unos 3 Un, kilómetros 4 por ahí y bueno pues acaba allí más para adelante y acaba en, y ya por ahí por el otro lado acaba en una iglesia y a mitad de camino está nuestro colegio y pues aquí hay laguitos hay árboles, hay carretera, y todo. Me encantan las tardes de otoño como esta. Tranquilitas, paseando. Todo así súper tonal, mirad. He subido muchos de historias, ir a verlo. Mirad, qué chulo. está todo esto. Con las farolas. Paseando aquí. Ay, qué bien, qué relajante. Buenos días, estamos a domingo Y mirar que Hoy me, ya, ya me gustó el gorro Buenas tardes Sí, buenas tardes, son las 5 Las 4 por ahí Y vamos a ir a dar ahora a todo el mundo una, Un pasito en bicicleta Y ahora Y ahora estamos inflando las ruedas De... Mirad, nosotros Sí, Tenemos 6 bicis Esta que es mi bici antigua que Bueno, pues esta es la que he estado usando Durante dos años Esta es la de Luna Que también la he estado usando durante estos dos años Luego la de Noah Que está, no sé si la veis por ahí, al fondo Bueno La de Noah también es de hace dos años Luego el año pasado Le regalamos esta bici a mi padre Que con esta voy yo a dar Los paseos de 18 kilómetros Porque está resistente Y me sirve Y luego estos dos años hemos adquirido esta que es la de mi madre Que bueno, esta es así marroncita Y esta Que es la que estoy usando yo ahora Para dar pasitos cortos en asfalto Porque esta tiene esta rueda de atrás O la de adelante, no sé cuál Pinchada La de adelante es la que está pinchada entonces pues esta no la estoy usando este año Sí, es que el mío está roto entonces se moja Entonces le ponemos una bolsa para que no se moje Y estas son nuestras bicis y ahora le hemos hinchado las ruedas a esta bici Mirad lo rojo que están estos árboles de aquí Parecen fuego y aquí hay algunas hojas ya caiditas Mira, aparece un semáforo verde, amarillo y rojo. Bueno, chicos, hemos venido aquí al sitio este que nos gusta venir siempre y mirar qué bonito que está por ahí al otro lado del río. Wow, qué bonito.